Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Estamos en el set de las entrevistas, tenemos nuestra segunda entrevista, pero antes vamos a permitir de una vez que Doña Felicia entre con el café para que no se nos enfríe Los que le vamos presentando a ustedes. Nuestro invitado de honor del día de hoy, también nuestra segunda entrevista, Ángel Miguel, él es bachatero dominicano, pero tiene alrededor de 20 años viviendo en Estados Unidos y viene a contarnos un poco de su trayectoria. Gracias, Felicia, por el cafecito. Ángel Miguel, bienvenido. San Francisco de Macorís, buenos gracias, días gracias, buenos, buenos día. días a ti a toda esa teleaudiencia, mi querido amigo eh, Francis, Francis y Javier, ¿verdad? Francis, Francis. Oh, Francis Rodríguez, eh, yo soy malo para recordar <risa> <risa> Raquel y Fulvio, <risa> Raquel y Fulvio. bueno, gracias es. por este recibimiento tan bonito, siempre me ha gustado esta ciudad muy, muy interesante San Francisco, es una ciudad muy activa, bueno pues como ya me dijiste, yo llevo radicado en los Estados Unidos 20 años mi vida ha sido, no sé, la voy a contar en tres minutos, pero mis inicios en la música eh, fueron en la iglesia, yo fui cantante eh, cristiano por 15 años, hice un ministerio de eso, tenía eso, esa era mi vida, mm. me cult cultivé la música ahí, pues eh, grabé disco cristiano. luego hay una pausa en mi vida, sucede que voy a estudiar teatro, estudié teatro en la ciudad de Nueva York, entonces grabo un disco de pop balada, que sonó aquí un tiempo en galaxia, sonido suave, un tiempo por bueno. ahí, disco 106 sí, también. Luego voy a... Nueva ¿Y cómo York, llega Nueva... entonces a la bachata? De voy, balada, o sea, voy, pop. voy a llegar. El señor Polito <ríe> Vega, de la ciudad de Nueva York, no sé si lo ha oído mencionar, sí. Polito Vega, rey sí, de la radio, sí. que ya te enfermo ahora, tenía un programa eh, de todo con Polito Sábado y Domingo. Y me dice, oye, pero es un muchachito que yo qué, ven, grábate bueno, algo ahí. Ese es ahí uno ahí de tus videoclips. Video, sí, video sí ese es el video de bachata, alma rota. Entonces, Polito Vega me claro. cambia la línea a bachatero. Me dice, oye, usted es un dominicano, tiene que cantar la bachata. Ustedes los dominicanos son buenos en el merengue de la bachata. porque él habla así? Sí, eh, me, tenía mucho cariño, éramos amigos, somos amigos personal, y me cambió la línea de la bachata. Entonces ya ahí vengo cogiendo la pela. Que Esto es lo que, ¿Este es el video de una bachata? Sí, ese Vamos es a darle alma, un alma poquito rota. de audio, por favor, vamos a escuchar un poquitito. Alma Al, Vamos a ver, vamos a ver, alma rota. Denos un audio. Como un regalo. Bien. ¿Dónde fue filmado? Fue en la ciudad de Nueva York, entre New Jersey York? York y Nueva York. New York? Ah, Qué, bien. ¿Qué, ¿Qué proyecciones tienes artísticas para estos nuevos tiempos? Bueno, eh, gracias por la pregunta, muy interesante. Eh, um, ahora estamos luchando con un proyecto en Europa. Estoy trabajando con en Milán Producción, de la mano de Milán Producción, que. Es la parte europea de, de un artista por acá del ciudad llamado Héctor Acosta. Y él es el manager oficial, pero en Europa, no aquí. Entonces estoy trabajando con Milán Producción, que es ese señor. Y creo que en febrero voy a una gira de febrero a marzo. Luego creo que voy a estar aquí otra vez en agosto para cantar un asunto que se llama la... Eh, Conferencia de la Paz, no sé si ustedes lo han oído mencionar. Uh -huh. eh, el, el señor Ángel Luis, Ángel Luis eh, Fernández, pues uh -huh. un destacado, una persona que tiene unos temas, esos temas de trato del universo, esas cosas, pues se celebra aquí la Conferencia de la Paz y voy a venir a ese evento otra vez nuevo. Y voy a hacer una cuantas televisiones más. Excelente. Bueno, eh, es interesante y hoy día que la propuesta de la música. No tiene mucho contenido. Vi que tiene, eh, a la vez que es un bachatero, eh, eh, se notó un tanto cristianizado. Bueno, ya también, porque todo es psicológico. Sí. Si no te digo lo primero, tú no, re, no, lo no, no, no no te va por ahí. Pero realmente, como no escuchaste la canción entera, uh -huh. pues lógico, habla de alma. Sí. Tú tienes razón, eso fue la parte que escuchaste. Sí. Pero le doy gracias a Dios, soy escritor. Canto mis canciones, lógico, uno no se sale de uno mismo. O sea, escribe usted mismo las canciones. Sí, yo escribo mis mismas canciones. Sí, de amor, de desamor. Actualmente solamente de tiene suyas. Amor, de desamor. Eh, sí, en el disco de, de balada tengo dos que no son mías, pero en el de bachata todas son mías. ¿Y ese es su primer disco de bachata? De bachata, sí. De bachata, sí. Entonces, como compositor ya me dejé de eso porque. No tenía que te escribir todos los días, todos los días. Te digo, ¿cuándo grabo? ¿En cuánta vida voy a grabar esto? Me dejé de escribir. ya ¿Y, y qué proyecciones tiene ahorita en Nueva York? Bueno, ah, cuando llegue sí, tengo tres presentaciones en Nueva York. No, no me han confirmado la fecha todavía, eh, pero sí también eh, hay un señor. Ah, oh, wow se me quedó el teléfono allí, pero ya no voy a... sí eh, Tengo un manager en la ciudad de Nueva York llamado eh, César Ventura que me trabaja en Nueva York y, y con Érico y a Roland. Entonces tenemos unas cuantas presentaciones, pero no tengo el itinerario oh, conmigo ni fecha ni nada de eso. Usted pero, se llama Miguel Ángel. Bueno, mi nombre es... De, sí, de, Pila. de Pila es Miguel Ángel. ¿El apellido? Oh, sí, sí, sí, porque sí. no. González. González, oriundo de Barahona. Barahona, la ciudad de Barahona y de ahí a los cuántos años llega a vivir a residir a la capital dominical? bueno dos años tenía yo de, de nacido cuando mis padres se decidieron mudar a la capital luego a la eh, después en la mocedad de mi vida en Nueva York a veces uno no decide cuando, cuando a va. qué edad se fue para Nueva York eh, a los quizás 19, ya eh, 18, por, ahí. por ahí ya mira eh, entonces en San Francisco de Macorís, porque eh, ser de Barahona y mirar como mercado para eh, exponerte al público en un pueblo del Cibao Central. Eh, déjame decirte que esta ciudad, ya que la menciona, es una ciudad, siempre ha sido muy activa. Aquí hay muchas empresas, y yo creo que dicen que la segunda ciudad es eh, Santiago, Sí. Pero uh -huh. quizá le toca algo a, a San Francisco esta es, la de esta es la tercera capital. Sí, sí. Sí. Y mira la, cal, la, la calidad de televisión nacional uh, que maravilloso. tenemos. Maravilloso. Y de, dame decirte que menciona la calidad de televisión, quiero darle las gracias al gerente de esta empresa, que tuve el, el honor de conocerlo, a él y parte de su familia. Fue realmente que me dio la oportunidad de venir a esta empresa, el señor Julio Vargas, y yo soy un colaborador de Canal América que retransmite, okay. el retransmite. yo trabajo en Canal América sí. y ese es mi estudio oficial donde ha hecho otros videos. Entonces, bueno pues en las transmisiones que hace Telenor, en las retransmisiones, uh -huh. que hace Telenor de eh, cómo se llama de los, los veranos, los festivales y la, sí, la parada dominicana, pues yo colaboro con ellos y el, tuve el honor de conocer al señor Julio y me dice, pasa por allá, por Telenor y cosas Excelente y nos llama y Julio, estoy aquí vete ahí Nosotros nos vemos en diferido como a las 11 de la mañana allá. Sí, 11, y me dicen que 2014, es sí. el único Qué canal bien. el único canal que en Estados Unidos de los que retransmiten allá uh -huh. desde República Dominicana que se ve completa la pantalla sí. que no se ve cortada a la mitad o, o estrecha Bueno, déjame decirte que yo he comprobado eso Telenor tiene mucha calidad uh -huh en sus producciones y en su en su parte técnica también. Pues lleve nuestro saludo a toda la comunidad con que usted se claro. realiza y esperamos éxito en esta carrera y en este paso eh, por San Francisco. Gracias, señor. Para mí ha sido un honor y espero que Dios me dé el chance nuevamente de pasar por aquí con tanto recibimiento y con tanto profesionalismo de parte de ustedes, éxito y que el nuevo año nos traiga muchas cosas buenas muchas como no, gracias. Usted, usted también, también. Feliz, navidad, feliz navidad feliz año nuevo, gracias. éxito en su carrera, nos vamos por este fin de semana, retornamos el lunes si Dios quiere, así que cuídense mucho, pásenla bien, feliz esperamos fin de contar semana. con Pórtense ustedes bien. así es, no consuman mucha familia. comida mucho alcohol, control al moderación, tomar. inteligencia al tomar las decisiones de mañana.